En un lugar, ¿sí? sí. Que, que, que no conozco Me envié un mensaje de texto me trae recuerdos como en el 2006 Porque nos conocemos desde el colegio ella tiene a alguien pero le doy replay Porle me llama y yo contesto Número privado me conecto Un romance oculto para el resto A ti soy fiel pero hoy vine a decirte que Una llamada prohibida al ser ¿Qué vamos a hacer? Te paso a buscar Cuando tú quieras le decimos a él Lo que pasó ayer en la intimidad Una llamada prohibida al ser ¿qué No Siendo el villano de esta historia, callar, te guardo el secreto mejor que a Victoria Amante bandido, llevándote a la gloria. Siendo un caballero sin memoria, tenemos trayectoria y por eso siempre me llama. Aú, un GPS pa'l centro de mi cama. Con nadie compite, puesta pa'l desquite, de si me lo permite, coma calle y vea cómo repite. Cuando quieras, yo me presto. Siempre quiero matar esta gana lento.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 soy tu ex y no le va a gustar Vamos, tírame la UV, Ese culo es mío desde los tiempos del loony Lola, Bunny, me encanta tu movie Te hace la difícil como un cubo de Rubik Tú eres mi y te guardo en secreto Me tiras un call otro nombre bien discreto Vamos a la disco, a pasar la chimba Tú estás prendida en fuego mientras bailas gasolina Gasolina Tú eres tremendo dilema Una llamada más y eres mi condena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 Y tu ex no le va a gustar, Eure Jay Major, ah, Corem Produce. No me llames, que yo te veo.